trabajo de acercamiento entre tanta gente comprometida con una, con una idea de cambiar las cosas. ¿no? Estamos, eh, si yo tuviera que escoger tres palabras, diría articularnos, articularnos, articularnos. Es el, el, el, el paso fundamental que necesitamos superar egos, superar protagonismos, superar Fragmentaciones, superar todo lo que nos divide y que está hecho así por el sistema para dividirnos, está construido así, mm -hmm. es un trabajo de articulación, de fortalecimiento, de vinculación de las universidades, Yo creo que las universidades debían tener esas tres palabras también, vinculación, vinculación, vinculación, con la gente, con, los, con las situaciones, con la vida y, y no encerrarse en, en una posición académica ajena. A, a las realidades, ¿no? Entonces creo que todo eso se ha vivido en esta en este diplomado en una forma muy intensa. Sigamos adelante y sigamos juntándonos y sumando, y fortaleciendo, enredándonos, como diríamos. ¿no? Creo que eso es fundamental para una transformación.